Seguimos subiendo por el cuerpo y llegamos a la zona del, del torso. ¿vale? Eh, toda la zona que hay entre, entre la parte final de los muslos, el trasero y digamos, todo, el tema del, todo el costillar, es lo que realmente está más en contacto con el vehículo. También en los capítulos de pilotaje hablamos que es muy importante la sensibilidad del piloto, que hayan muchos centímetros cuadrados de contacto entre el cuerpo del piloto y el vehículo. Nosotros no estamos buscando el confort, estamos buscando una conducción competitiva. Por eso tenemos que notar cuando el coche empieza a derrapar. Para ello, el método más efectivo, tanto desde el punto de vista de pilotaje, como desde el punto de vista de comodidad, como incluso desde el punto de vista de seguridad, es hacer un asiento a medida. El asiento a medida es muy fácil de hacer y es una de las mejores inversiones que puedes hacer si quieres mejorar tu rendimiento y tu seguridad. Lo primero es que construye una base del asiento, pues en madera, eh, en el mismo laminado, si es un monocasco, eh, una especie de base general de las medidas generales del asiento que va a tener, que eso simplemente se deja fijo y, y ya está. A este asiento se le puede realizar un pequeño acolchado pues con una esterilla de espuma, ya hemos dicho que fina, porque si no nos va a disminuir la sensibilidad del, del pilotaje, y se puede complementar con trozos de goma espuma, hay goma espuma de esta adhesiva, eh, adhesiva que tiene la espalda adhesiva, para ir un poquito conformando una especie de negativo de nuestro cuerpo para ir quedándonos un poquito más encajados en nuestro vehículo. Sin embargo, si quieres un paso más allá, yo lo que te recomiendo es que realices un, un asiento de espuma eh, a medida con espuma bicomponente, que es muy sencillo. Vamos a necesitar un par de bolsas de, de basura, de estas de las de jardín, de estas de color verde muy resistentes y enormes para guardar hierba de cuando se corta la hierba. ¿no? Y luego necesitarás espuma de poliuretano de dos componentes, componente A componente B. Es muy sencillo, se mezclan en un bote como los de los composites, se mezcla y... Eso fragua rapidísimamente, con lo cual tú tienes que tenerlo todo previsto antes. Eh, metes la bolsa de, de basura en, en la zona del asiento, del habitáculo. Yo te recomiendo que incluso metas una dentro de otra, porque se puede romper una y armas bastante follón. A mí me pasó y, y lo pringas todo. Eh, introduces la mezcla en el fondo de la bolsa. Y rápidamente, en lo mejor es que tengas un ayudante, te sientas en tu postura de pilotaje. Lógicamente tienes que tenerlo todo preparado ya, ir con la ropa que vas a llevar para pilotar, porque eso va a empezar a fraguar, notarás que se calienta, no, no te llega a quemar, pero notarás que eso está muy caliente, y se va extendiendo, va creciendo la espuma y va creciendo a tu alrededor y realmente realizando un molde negativo de tu cuerpo creciendo dentro de esta bolsa de basura. Coges tu postura de pilotaje y te esperas 5 minutos, 10 minutos, hasta que eso frague completamente y cuando terminas simplemente bajas del coche, sacas la bolsa entera quitas el plástico y encontrarás una especie de molde negativo de tu cuerpo. Lógicamente eso pues, eh, tendrás que sacar un... Es muy sencillo de cortar, con un cuchillo con una sierra lo vas, lo vas cortando y una vez que tienes ya ese negativo, lo que haces es reforzarlo. También puedes hacer, como se ha hecho toda la vida, con cinta americana, poniéndole tiritas de cinta americana, o lo puedes incluso laminar también con fibra de vidrio por encima, una, una fibra finita para darle más, más resistencia. Y es esto asiento personalizado que engancha... Se encastra, se encastra justo en el hueco que hay del, del asiento un poquito base. Incluso en los equipos, por ejemplo, que, que utilizan varias personas la misma goitibera, es muy cómodo porque cada uno puede llevar su asiento, como hacen en las carreras de resistencia. Llevas tu asiento y lo pones. Y a eso ya le puedes hacer pequeños ajustes, alguna zona no te ha quedado bien, con algún trocito de goma como adhesiva, etc. ¿Qué ventajas ofrece un asiento a medida? Vamos a ver, la primera es que nos sujeta muy bien. Realmente nos metemos, yo que entro con, con unas mallas de licra, realmente, vamos, prácticamente hace el vacío. Entras y te quedas absolutamente encajado. Eso tiene la ventaja de que cuando tú estás tomando una curva a un G, a una aceleración lateral muy fuerte, no vas a tener que estar pendiente de sujetar tu cuerpo, sino que simplemente vas a estar pendiente de pilotar y tu cuerpo va a quedar perfectamente sujeto. Para que te hagas una idea de lo que es una curva, un G, tú imagínate que cogieras tu coche y lo pusieras en una tabla y levantases 45 grados el coche así lateralmente. 45 grados. Y tú estuvieses ahí, ese sería la aceleración de un G. La misma fuerza que tienes vertical la tienes horizontal, ¿vale? Date cuenta que es una postura incómoda de mantener. Si no estás bien sujeto, vas a estar haciendo fuerza para sujetarte para no escurrirte. Vas a estar a todo menos a pilotar. El arnés no es capaz de sujetarte lateralmente con efectividad. ¿vale? O sea que es muy muy muy interesante hacer un asiento con sujeción eh, lateral o un asiento eh, completamente a medida. Y segundo, como veremos en los capítulos de seguridad, un asiento de este estilo eh, aumenta tu seguridad porque en caso de impacto va a repartir ese impacto entre una zona mucho, ma mucho mayor y encima tiene una cierta capacidad de deformación. Y por último, seguimos subiendo y ya llegamos hasta la cabeza. Eh, en los últimos años se está haciendo hasta obligatorio en los reglamentos el uso de collarín. El collarín es muy cómodo porque te permite apoyar el casco en la goma espuma del collarín y te quita esfuerzo del, del cuello, con lo cual el piloto es más agradable. Y eh, en todas las categorías que llevamos arco de seguridad siempre llevas acolch un acolchado en la parte trasera. Lo que sí es, te acostumbrarás es que no apoyas en la cabeza en el acolchado mientras estás pilotando porque transmite muchas vibraciones y realmente es muy incómodo pilotar así. Así que durante los dos o tres minutos de la bajada la cabeza la llevas en el aire sin apoyarte en el reposacabezas. Lo llevas muy cerca para caso de impacto, pero realmente no te apoyas en él. Nos vemos en el próximo capítulo.